Hola amigas y amigos del Rincón .com, y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo utilizar la herramienta de pluma en Adobe Illustrator. La herramienta de pluma funciona igual en otras aplicaciones de Adobe como por ejemplo Photoshop o InDesign. Para ello voy a irme al menú archivo y lo voy a decir nuevo. Desde nuevo le voy a decir que quiero crear un archivo para imprimir, le voy a decir que sea carta y le voy a decir crear. La herramienta de pluma se encuentra acá y observen que se puede activar a través de la letra P con solo oprimir P se activa la herramienta de pluma. Como muchos saben la herramienta de pluma sirve para vectorizar o para redibujar o para crear formas libres sin ningún problema. Ahí está. Para yo utilizar la herramienta de pluma simplemente doy clic, creo un punto de ancla de inicio y voy creando mi forma ya sea con líneas rectas o con líneas curvas y luego me devuelvo al punto inicial para que me salga este icono que significa que la forma va a ser cerrada. Entonces pulso y ahí debió haber quedado la forma. Si yo le aplico un color de relleno desde el selector de color, me lo aplica sin ningún problema. O también le puedo poner cualquier color de trazado o de filete sin ningún inconveniente. Ahí está, simplemente es aumentar el tamaño. Ahí está. Si yo quiero crear una forma basada en líneas rectas, simplemente doy clic. Inicio y sin darle clic sostenido a ninguna dirección al mouse voy haciéndolo hasta lograrlo y ahí quedó ya cerrada la la forma recuerden que después de hacer cualquier forma activan la herramienta de mover la herramienta de selección ahí está para poder editar la forma luego de haberlo luego de haberla terminado entonces ahí, ahí está ahora si yo quiero hacer formas curvas de líneas curvas simplemente doy clic y hago clic sostenido y voy curvando sin ningún problema y cierro y ahí está entonces puedo elegir cualquier color sea un color ya predeterminado o desde el selector sin ningún problema ahí está ahora supongamos que yo tengo esta forma pero la he dejado abierta es decir he activado otra herramienta como por ejemplo la herramienta de mover o de seleccionar y yo quiero continuar o terminar de cerrar esta forma como hago simplemente tomo la pluma me paro en cualquier punto de donde está abierta la forma me sale este icono como un slash, le doy clic ahí y ahí ya puedo continuar con la forma y luego voy al punto final y cierro. Ahí está. Muy bien. Si yo quiero editar un nodo o un punto de ancla, lo hago a través de la herramienta de selección directa. Ahí está. En este apartado hay dos, una de selección de grupos y la de selección directa que se activa con la letra A. Para editar un nodo simplemente le doy clic encima y lo muevo a donde yo quiera sin ningún problema. Ahí está. Para editar los nodos. Para editar los manejadores. Etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta una herramienta que hay en Adobe Illustrator. a crear esta forma hay que tener en cuenta una herramienta que está en el mismo apartado la herramienta pluma que se llama la herramienta de punto de ancla ¿para qué sirve esta herramienta? esta herramienta simple y llanamente sirve para convertir puntos de ancla, curvos en rectos o viceversa, es decir, rectos en curvos o curvos en rectos como lo hago? simplemente la activo, me paro sobre un punto de ancla, le doy clic y observen que se volvió recto si me paro ahora sobre el que acabé de convertir en recto y le doy clic sostenido, me lo va a convertir en curvo. Entonces aquí estaba recto, el de arriba, y lo convertí en curvo. Ahora lo voy a convertir en recto dándole simplemente clic. Ahí está. Digamos este, convertámoslo en recto. Ahí está. Entonces, esta herramienta es para convertir nodos de rectos a curvos o de curvos a rectos. Muy bien. Digamos que ese es el, el trabajo básico con la herramienta de pluma. Ahora vamos a hacer un trabajo un poco más avanzado. Voy a decirle Illustrator, menú archivo, colocar y me voy a ir a los documentos y voy a colocar este logo de superman que he bajado anteriormente de, de la red ahí está ¿Qué voy a hacer con qué voy a hacer con este logo lo voy a redibujar para ello me voy a ir a las capas que están acá o simplemente le digo menú ventana f7 o capas es todo lo que les estoy diciendo sirve tanto para Mac como para PC. Voy a bloquear esta, voy a bloquear esta capa. Voy a tomar la herramienta de mesa de trabajo y la voy a editar para que se ajuste un poco al tamaño del logo ya. Ahí está. Y voy a bloquear la capa donde está el logo. Y voy a crear otra capa en la cual voy a ir redibujando entonces supongamos que yo quiero empezar a redibujar el logo simplemente tomo la herramienta de pluma voy a hacer primero el diamante o, el, o la forma que, que compone el logo Y ahí está entonces observen que aquí lo hice Aquí lo hice haciéndolo haciendo una forma con líneas rectas. Lo voy a quitar acá el relleno simplemente con la herramienta de selección selecciono la forma, activo el relleno y acá le doy ninguno para que no me rellene. Listo y acá también igual ninguno por ahora. Ahora les voy a explicar algo que a veces uno tiene inconvenientes en hacer formas que son compuestas por líneas rectas o por líneas curvas, como por ejemplo esta forma de acá. Voy a tomar la pluma y voy a empezar acá. Entonces voy a hacer esta línea recta, esta otra línea recta de acá. Y voy a dar clic acá para hacer esta línea curva, este segmento curvo. Ahí está. Pero ahora yo quiero que este pedazo sea recto. ¿Cómo hago? Simplemente presiono Alt en Windows o Option en Mac. Cojo el manejador y con Alt lo acomodo. Y simplemente cierro. Y ahí ya debió haber quedado. Si miro las capas, voy a quitarle el ojo a esta capa y acá está. Lo voy a colocar relleno de prueba acá voy a colocar un amarillo para ver el resultado y ahí está entonces recuerden que si deseo modificar algún nodo lo puedo hacer con la herramienta de selección directa ahí está puedo mover o cambiar de lugar un nodo, recuerden que si quiero convertir el nodo de recto a curvo de curvo a, re a, a recto simplemente utilizo esta herramienta, ahí está muy bien, voy a darle manzanita Z, control Z y adicional a esto hay otras dos herramientas, una herramienta que se llama herramienta de añadir punto de ancla que está en el mismo apartado de la pluma que sirve para añadir puntos de ancla, simplemente me paro donde me diga trazado recuerden que para que salga todo esto deben tener activada la herramienta de deben tener activadas las guías inteligentes para ello lo hago desde el menú ver y desde el menú ver le digo guías inteligentes o manzanita U o control U en Windows, ahí está ahora también en este apartado está la herramienta de eliminar punto de ancla para qué sirve para eliminar puntos de ancla ahí está listo voy a darle manzanita z para devolverme donde estaba listo entonces ya sabemos cómo eliminar o cómo agregar puntos de ancla sin ningún problema ahora vamos a hacer esta forma que es un poco más compleja inicio doy clic acá sostenido vamos curvando si quieren mientras que lo van a, van haciendo la forma pueden desactivar el relleno recuerden que para estas partes pueden utilizar alt Ahí está. Igual eh, no lo estoy haciendo de manera perfecta porque tomaría demasiado tiempo hacerlo. Aquí coloquemos el amarillo y vamos viendo más o menos cómo va quedando. Todo es cuestión de, de ir editando. Ahí está. Ahora, supongamos que yo tengo una forma. Digamos esta de acá. Pero me quedó abierta pero quiero cerrarla. ¿Cómo lo hago? Lo podemos hacer a través de un comando que es control-j o manzanita-j o el cual encuentran desde el menú objeto, trazado y se llama unir. Para utilizarlo simplemente tomo la herramienta de selección directa que es con la cual selecciono los nodos, me puedo acercar con la herramienta del zoom, barra espaciadora para moverme dentro del espacio de trabajo tomo la herramienta selección directa selecciono los nodos que quiero unir selecciono uno y luego con shift el otro y le digo menú objeto trazado unir y ahí automáticamente me lo cerró ahí está ahí está cerrado sin ningún problema la herramienta de pluma es muy fácil de manejar, no tiene ningún problema, igual por ejemplo aquí me quedó un nodo, si quiero eliminar ese nodo pues simplemente me voy a la herramienta, al apartado de la herramienta de pluma, le digo herramienta eliminar punto de ancla y lo selecciono y ya lo elimino sin ningún problema. Esta herramienta más que todo amigos y amigas del rincongrafico.com, es cuestión de práctica, como todo en la vida. Ahí está. Entonces espero que les haya gustado este video tutorial del día de hoy. Muy sencillo, es cuestión de práctica. Si tienen dudas, pregunten por favor, háganlo, comenten, compartan. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.